Qué aburrido estoy, voy a jugar algún juego para poder subirlo a mi canal. Aunque, no sé qué podría jugar. Ya sé, voy a jugar a Minecraft, cara jerugira Le daré clic, a la cuenta de 3. 7. agria. Ah, ¿qué pasó? No puede ser, estoy en Minecraft, pero ¿qué pasó? Yo te explico, cuando Francón Espinola no sube nada de vídeos y vuelve de repente con un juego que está de moda, el mundo colapsa y sufre una descompostura. Por lo cual encendiste la grabadora, y comenzaste nueva serie rujajajajaja. ¿Y qué harás tú? ¿Estarás en toda la serie o qué? Sí, porque quiero y puedo, y además, hace mucho que no aparezco, cabeza de Alcornoque. Bueno, entonces averiguaré cómo salir de aquí, y encima, hacerme la casa, por cierto Benja, en los próximos capítulos podrías entrar en mi mundo. El problema es que no podemos jugar ya que yo juego en móvil, y tú en PC. Yo seguiré talando madera, para hacerme mesa de crafteo y armas, y luego matar animales para conseguir comida y hacer una casa. Me haré mesa de crafteo, para así poderme mejorar las cosas. Haz una madera de roble antes. Ya lo uses, ahora lo hago piche boitcoin xdd. ¿Y eso? Eso es que eso, ahorita vuelvo es mi celular. Hola Corola, les habla Rocoso896, ¿en qué les puedo ayudar ayudándoles de manera ayudada? Hola Benjamín, soy yo, el tío gilipollas, solo vimos que había actividad en el canal del weón del francón espinaca y quisimos ver qué hacían... Oh, hola tío gilipollas, pues, Cés, Pepa, estamos haciendo una nueva serie de Minecraft, ¿quieres venir? Estupendo, traeré a Marulete. Viene el burro y te la mete. Mierda. Ya llevo como horas haciendo esto, creo empezaré a recolectar materiales para hacer mi casa. Hola Cabeza de Bola, he traído dos amigos para esta serie. Primero, Cabeza de Bola es tu mejor amigo, y segundo ¿quiénes son? El primero es el tío gilipollas, y el segundo es el otro. ¿Quién? El otro. ¿Quién? Marulete. Viene el burro y te Callate. Hola, soy yo el tío gilipollas, y estoy aquí con mi hermano Marulete. Viene el burro y te la mete. Mierda. ¿Y se puede saber quién te dio permiso de invitar al tío gilipollas y a Marulete? Viene el burro y te callate. Media hora más tarde. Ah hijo de fruta, porque lees y yo soy el narrador. Yo le dije que leyera ja. ja, ja, ja, ja. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Marulete. Viene el burro y te la mete jajaja. Ja. Benjamín. Benja, benja, benja, ay, ¿qué hiciste Marulete? Viene el burro y te. Este sitio parece bueno para hacer mi casa, así que la haré. Solo esperen que aumente el terreno y ya estará. Ok, mientras Franco hace su fea casa, les mostraré un audio y Benjamín y Gilipollas tendrán que adivinar qué dice, si dice Laurel o si dice Yandy. Laurel. Laurel. Laurel. Laurel. Laurel. Yo escuché Laurel. Esta estaráda.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 Bueno, ya que Franco seguirá haciendo su casa, les daremos las preguntas del día. Número 1, si Pinocho, dice, me va a crecer la nariz, ¿sería verdad o mentira? 2, hasta dónde se lavan la cara los calvos. Y 3, porque cuando llueve corremos y delante también llueve. Si saben las respuestas mandenlas en los comentarios por favor. Vaya preguntas, pero bueno ya termino de hacer todo lo de la casa, solo iré a conseguir recursos afuera para vivir, así estamos mejor. Haré un hueco para hacer la puerta e ir a conseguir materiales, ses, para proseguir. Mira Franco, hay una mina. Métete. Aquí hay piedra, la picaré para hacerme un horno. Oye Franco, ¿puedo vivir en tu casa? Bueno si hay comida, claro. ¿Quién querría vivir con el tipo más huevado que Jason en la primera película? Silencio pinche Pepsi Man, a tu madre. No sé ustedes, pero a mí me dan ganas de I C, K, K, C, K, X, D, D, X. Viene el burro y te hace eso mazulete coche a tu madre. Oye Benja, dime Franco. Andrés, mírame la morena. No, esto no es coca, papi. Ahora haré puertas y antorchas para que la casa no esté tan oscura que me da miedo. También haré mi horno para cocinar, así mantenerme vivo y que los monstruos no me coman. Joder, se hizo de noche, o una vaca jejejeje. ¿por qué me pegas? Mojajaja, reencarne en otra vaca, pero no sabe cuál es mojajajaja. Mierda, ya me vio... Rivaca, nacimiento año 209 AC, muerte año 2000 2000. Voy a hacer puertas, SAS, X, D, XD, XD, -D -D -D -D, -D, D, D, D, D. Oigan muchachos, ¿cómo creen que me daría con peinado afro? Horrible. Feito como Frankie Tox. Callense me veo bien sexy, con este pelo, jajajaja ja, ja, ja, ja, agria. Ya en serio, estás mejor como donate. Miércoles. Demonios, no tengo lana para hacer mi cama, no, tendré que hacerme una con puros bloques. Pues agua y ajo por vago, jijijijiji. cállate que yo al menos, no me la paso, haciéndome el kk ck, sasesas. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Deja de quejarte así, pareces un niño parra. Ya tengo mi horno, por fin cocinaré la carne, Willy. Me convidas un poco. ¡Mi, Guau, Ahora tendré que hacerme la cama con bloques duros, ah ah. mi, de mi, su madre, que hago lo que puedo, maldicios. Joder, ya tengo sueño. Ya es de mañana, buenos días gente. Buenos días. Hoy iré a cazar animales para conseguir cuero comida, lana, comida, lana, lana, lana, lana, ololo, corolo, lol. ¿Cómo anda coca -monga? Hora de saltar en el tiempo. Es que me tarde 7.070 a para conseguir la lana XD. Listo, a hacerse la cama como se debe. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer capítulo de Minecraft, aquí se despiden nuestros amigos soyos. Soyos. Soyos. Adiós amigos, muchas gracias Franco por dejarme estar en la serie, bye bye. Muchas gracias, y por cierto, no se olviden en los comentarios la poca gente que verá este video lo que quiera que pase en el capítulo 2, y no olviden poner las respuestas de las preguntas del día, y tampoco olviden de Kurt que escucharon en el audio, si decía Laura o Y bueno, otra vez en este canal jajaja la demora de este video es por procrastinar jajaj, oh vie muchas gracias Franco por dejarme en esta serie con my brother Marulete. Viene el burro y te la mete.